Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli y Sonrisitas Parody y bueno, después de un tiempo de inactividad por falta de tiempo y temas personales hoy les traigo una video reacción eh, sobre unos... un par de videos que me mandaron un, unos seguidores en Instagram que bueno, les dejo mi Instagram en la descripción para que me sigan y si quieren mandarme videitos también para que yo reaccione no me acuerdo si eran de Fail Army o de qué canal eran, pero nada, nada. Los dejo con el video y espero que les gusten. Vamos a ver qué nos qué nos encontramos. ¿Cómo habrá llegado eso ahí? ¡No! Para, para. Justo ahí había que estacionarlo No, no, no, no, no Pobre tipo Ay dios No No, no, ¿por qué? Para colmo, tenían que entrar ahí Ay, no, no, no, no, no, no, no, uy Uy chabón, boludo! boludo. ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Uy! no, no, no, no, no, no, acá Ahí al costadito. Bueno, contramano Ay Y sigue andando como si nada No sé no ni se dio cuenta que... Que tenía una piedra en el auto bueno, bueno. Tan estúpido que se subió ahí, al cemento húmedo oh. Look how deep it is. Oh, bless. What's going on Ah, hijo puta. no, no, no, no, no, no. no, no. Es de esperarse que no, no... Bueno. ¡Ay! ¡Uh! ¡A las piñas, a las piñas! ¡Ah! ¿Entró solo? ¿Entró solo? ¿No lo manejaba nadie? ¡No, no, no, no! No, pero no le pasó nada, ¡Para! ¡Ay! Se subió al auto... ¿Por qué? ¿Por qué? Vos fuiste el boludo que hubiera frenado. Oh my gosh. ¿Qué le pasa? Hola, está loco. Está loco. No. La no, asfixió. Pobre tipo. No, no, no, no, no, no, no. Le abrió la trompa a los dos autos, eh. Mm. No. Anda como si nada. No, no, no, ¿qué va a pasar acá? ¡Ah! Es un estúpido. Parece a propósito. No, no, no, no, no, no, no, no, sí, que se caiga. No. no Los olas ahí colgados. ¡No! ¿Qué pasó? No, es un estúpido. No, está, está... ¿Qué le pasa? Está loco Está loco ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿qué va a hacer? No, no, no, no, no, no no. Ah, ah, ah. Sí. Era de esperarse No. to drive. Qué estúpido Lo hizo mierda. No no no no no no no no. Y se quedó ahí. No no no no. Pudo ser peor. No, no, ¿qué hizo? No. No, chabón. Oh my Vas a acordar al de. si nos matamos, nos matamos. De Mar del Plata. No, encima tremendo auto. Para variar un poco. No. ¿Por qué? No, no, no, no, no. Uh. Oh. No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. Así no. Eso. <tose> ¿Por qué te subís? hacia lo ve? No, no, no. O sea, hasta yo sé cómo subirme. Pobre chabón, pobre chabón. ¡Ah! Estás durmiendo en tu. en, a la, en plena noche en tu cama y. se te cae el techo encima. de autos uh, pobrecito no es un estúpido ah, que va a pasar acá ah, uh. eso es normal igual No, no, es un infeliz. Por Dios. Le quería hacer la broma al, al otro de tirarlo y se cayó él. No, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. Hay un montón de autos, ¿eh? Ahí se le salió la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Por qué? Bueno, este ya, ya había visto otros así. No, no. ¡No! No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hace? Ay, ¿Por qué así? Uy, pobre tipo Y pobre gatito también porque qué salta así? Joder. ¡Oh! Nah no. Uh. Igual, o sea, se ve como cómo se pudo haber quemado eso, no sé, se ve como un poquitito satisfactorio, eh. Bueno, eso no. Uy, pobre chabón Tenía que ¿no? Pero el otro Uy ¿Cómo pasa eso que se rompe de la nada? Ay Uy pobre chabón uh. Lo hizo mierda Igual el otro fue el, el que se le cruzó fue un estúpido Porque el chabón lo sacaba bien El de la cámara lo sacaba bien Ay pobrecito Mira la ese. ese ¡Uh! ¡Ay, no, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué pelotudo, por favor! ¡Qué hielo eso! No. Es El piso mojado. Así no, no, no, no, ah, no, no, no. Uy, pobrecito. Bueno. Va a terminar mal esto, pobrecito. Pobre gatito. Ya sabía yo. ¡Pum! Se dio la, la frente. Menina inundación, qué van a hacer, no, no, no, no, no, Uh. Y bueno. Ah. La puerta más. ¡No! ¡Pobre! ¡Pobrecito! ¿Qué hacía el gatito ahí? ¡Pobrecito! ¡Mierda de él! No, no, no, no, no, Es un estúpido, para que... no,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 Suscríbanse al canal, obviamente, si todavía no se suscribieron y si es la primera vez que ven uno de mis videos. Y comenten este video en la, pe en, en la pestaña comunidad del canal, ya que los comentarios de todos los videos están desactivados. Vayan y a la pestaña comunidad y comentenlo ahí en la publicación donde van a tener el enlace a este mismo video que voy a poner después de subirlo. Y nada, también en las tarjetas del video van a tener más videos si son nuevos en el canal y les interesa el contenido del mismo. Así que vayan a ver las tarjetas también. Nos vemos hasta la próxima. Nos, los quiero mucho. Bye.